buenos días, mis Curlis. Mi nombre es Carmen manga y soy la fundadora de curlimanga.org. Me imagino que los que ya hace mucho que me seguís, pues ya sabéis quién soy y los que no, pues por eso me presento, me encanta presentarme. ¿Y de qué va este canal? Que ha estado un poquito como disperso, motivación, maquillaje, ¿no? Es porque estaba creando otro espacio de motivación, entonces era como introduciros un poquito lo que hice es en este tema que también es importante la parte espiritual y emocional de las personas. Pero ahora mismo eh, Curly Manga se ha quedado como como era antes, o sea que fue creado pues para ser un canal de cabello porque yo soy 4C, un, un canal de belleza, eh, nos maquillamos de vez en cuando y un canal de estilo de vida en el que iré hablando pues de las cosas que me gustan, los zapatos, la ropa. Y nada, entonces hoy, por ejemplo, vamos a hablar de, de la parte de belleza. Mientras voy contando, pues os voy eh, me voy a ir maquillando un poquito. Eh, el otro día estaba hablando con... con una amiga que me decía que estaba muy deprimida y que no tenía ganas de arreglarse, ni de maquillarse, ni nada. Entonces Yo le dije que a veces... A ver que a veces, aunque uno no tenga ganas por las mañanas, porque, por ejemplo, está en la espera del ERE, porque todavía no le han ingresado dinero, porque, bueno, la situación... Eh, es importante por la mañana, aunque sea, simplemente levantarte, ducharte, y no hace falta que te maquilles, simplemente te puedes poner un poco de lo que es arreglarte las cejas, eh, un poquito de rímel y ya está. Yo el otro día, por ejemplo, me compré este que es la marca Essence, que no la había probado nunca. Que es, a ver, si puedo este ojo, es que es complicado, eh. A ver, Bueno, la próxima me pondré un espejo aquí. Es un eyeliner que es, es a waterproof, para prueba de agua, vale, resistente. Y me costó súper barato, no conocía esta marca, se llama es bueno, la conocía pero nunca había comprado nada de ella, lo mejor dicho, se llama Essence. Me costó unos tres, y algo, tres euros y algo porque iba buscando otra, otra firma pero no la encontré y entonces me compré ese, que está bastante bien, es un liner que te damos a hacer los ojos bonitos y como ahora mismo los ojos es la parte que se nos ve, los, los tenemos que vestir, vale, hay que crear una especie de vestidor para nuestros ojos y sobre todo eso hay que animarse. Y como, bueno, en la introducción, pues eso, hay que animarse y hay que pues, seguir cuidándose, ¿de acuerdo? Eh, si una puede, dentro de que una pueda. Entonces, yo, por ejemplo, me compré esto el otro día en Sephora. Eh, yo siempre, o sea, de, hace mucho que tomo vitaminas para el cabello, vitaminas para las uñas, pero dejé de tomarlas porque yo y las pastillas tenemos un problema. Es que no puedo tomar muchas pastillas, me cuesta tragarlas y es una dificultad de verdad que yo no, yo no sé cómo la gente puede o por desgracia tiene que tomar tantas pastillas y eso que soy muy miedosa, me da miedo que me pinchen eh, así que, pero prefiero que me pinchen a que me den pastillas, ¿sabes? o siempre prefiero desde pequeña tomar jarabes y cosas así entonces, el otro cuando fui a Sephora, es que es una tienda la que voy mucho <risa> porque son muy chulas y a veces, eh, es como, me voy, a, voy a ver si me voy a esto y descubrir estas vitaminas para el cabello, ¿eh? esas, os voy a enseñar me tengo que tomar dos cada día, son Hair Booster. Hair Booster que ese es, es uno también para pues, lo que es, para tiene biotina y seleno, ¿vale? Que es biotina y selenio. Y es para el cabello y para las uñas. Y tiene bastante productos naturales. Os voy a leer un poquito, eh, pero primero os lo voy a enseñar. ¿Veis las, las veis? ¿Veis? Que son como gominolas. Es que me fascinó, o sea, me fascinó que estén como gominolas y son muy blanditas, así que eh, yo me tengo que tomar dos por día, me las tomo, las chupo y cuando ya se están terminando pues las mastico, porque esto ya pues es muy así. Pero las voy a ir a enseñar que son fascinantes, o sea, fascinantes. Gominolas, gominolas, o sea, entonces para mí esto es una delicia. Porque me las como como unas chuchas y encima me ayudan a cuidar mi cabello, mis uñas y mi piel. Eso sí hay que mantenerlos alejados de, la, de los niños, precisamente por parte en gominolas, ¿vale? Ponerlos en, esta, en una zona muy alta. Entonces, es esto. No sé si lo puedes ver. A ver, Hair Buster. A ver, ah, ya. Yeah. Hair Buster, ¿vale? Este es el parcaño. Os voy a leer un poquito los componentes. Dejadme que me acerque me ponga mis gafas. Allá voy, qué mona yo, entonces, ¿qué tienen? Favorece el crecimiento y refuerza el cabello, ¿vale? Sabor a mango, tienes varios sabores, también eh, me voy a comprar unos que es penos para acá, es para lo que es estar más activa, o sea, te da energía unos que tienen como fresita, que son lo mismo pero sabor a fresa, cuando me las compras os lo enseñé también. De momento sí que he notado que mi pelo, que estaba en este lado más, más, más, en este lado, bueno, como muchísimo más débil y que se me estaba cayendo, sí, me, me está creciendo. Llevo como eh, tres semanas tomando esto, ¿vale? Hombre, aún me queda un montón en el bote, o sea que tampoco puedo decirles que haya visto ya un resultado especial. Resultados he visto, yo misma me lo he notado, ¿vale? Pero claro, tengo que terminar el bote. Entonces, os voy a leer lo que tiene. Tiene, eh, a ver. Bueno, primero, es vegano, es decir, que la gente que no come carne, que, es, que no come, que solo es vegetariano, o sea, ni huevo ni nada, ni lácteos veganos, puede tomarlo. Luego tiene eh, aroma natural, ¿vale? Aroma naturales, también tiene, sec eh, no tiene, mira, lo que me ha encantado es que no tienen colorantes artificiales, lo cual está fantástico. Por eso te he dicho que me, o sea, os digo que me fascina. Y luego también es. Están realizados en Francia, o sea, no es Made in, ya sabéis, <risa> Lo cual es que, claro, está bajo la bandera de la Unión Europea, la han hecho en casa, lo cual es que es fantástico, o sea... ¿Y qué más? Que no quiero decir que las cosas que hacen en otras partes no estén bien, pero la verdad es que el hecho de llegar a Francia me da bastante confianza, ¿vale? <risa> Hombre, si también lo hicieran en casa aquí, pues también, bueno, yo qué sé, está, está guay, está guay. Y... Es biotina y selenio. ya hablamos que es la biotina. La biotina es un componente que la verdad es que ahora mismo se está poniendo en muchos productos para el cabello, por ejemplo, champús, hay serum de biotina para darle un, un, lo que es un, un chute al cabello, eh, como si fuera un botox. Os voy a ir hablando de esto, pero a mí me ha fascinado, me ha fascinado, me ha fascinado y te pone... Eh ingeridos comprimidos por día, o sea, no pasar de más. Los complementos alimenticios no deben ser considerados un, mira, un sustituto de la dieta. Esto sí es muy importante, es decir, a ver, estás tomando complementos alimenticios para el cabello, pero no te pienses que esto es comida, o sea, tú tienes que hacer comiendo tus cinco o oh, comidas diarias o oh, tres comidas diarias, oh, como yo estoy haciendo que me esté pasando a la dieta coreana. Porque tengo como, es que con esto del hipotiroidismo, es que mi, o sea, me, me, me ha fastidiado el cuerpo, el metabolismo, entonces estoy intentando encontrar una dieta que vaya bien a mi cuerpo, que no me hinche las piernas, que no me haga o sea, que, que no me hinche el estómago. O sea, entonces estoy probando diferentes dietas, bueno, que realmente es un, es una forma de comer. La comida coreana eh, me gusta mucho porque es muy saludable. Tiene mucha verdura, se toma muchas sopas, así pero sopas muy ligeras. Bueno, yo estoy probando, ¿vale? No es que, a ver, yo siempre he sido de la dieta mediterránea, pero es un la dieta mediterránea ahora mismo, pues no lo sé, ¿sabes? Esto, a lo mejor es que soy yo la que estaba fatal. <risa> pero bueno, yo claro, eh, a mí lo que más me ha dolido es que me quitaron aceite de oliva. Eso ha sido como, ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Apada y vámonos! No, bueno, menos mal <risa> Pero bueno. Eh, eh, la salud es primero, ¿vale? Entonces, no puedo tomar, pues hay muchas cosas que no puedo tomar, eh, pues, por ejemplo, o moderar el tomate, tengo que moderar el tomate, tengo que moderar el aceite de oliva, tengo que quitarme el, el café. Eh, mira que yo no era fan de café, era más de té por, por lo de Inglaterra y siempre pues me el té, pero últimamente estaba siempre un poco deprimida con esto de la, de la corona, el trabajo, pues empecé a pasar un café, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar mi rollo de vida y vamos a hablar de esto que la verdad que lo estoy probando, que estoy súper fascinada, Hair de Sephora. O sea, yo no sé si alguien más lo ha probado, si alguien más lo ha probado, por favor, por favor, por favor, que me lo diga. Y si lleva mucho tiempo tomándolo también. Yo de todas formas voy a procurarme el otro que es para... Levantarte súper animada, o sea, que te da energía en el cuerpo, que me hace muchísima falta. ¡Ay, madre mía! Vale, pues eso ya es todo. Pues vamos a del Head booster de Sephora. Ya sabes que tenéis que suscribiros al canal de CurlyMangue.org, que es la página web, al canal de YouTube, suscribiros. La habéis dado botón ya? ¡Vamos, chicas! ¡Darles al botón! ¡Venga! Y también, que bueno, ya sabes que soy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en, en lo que es en Twitter. Eh, en la página web me podéis dejar también mensajes. Sabéis que tenemos una, una asesoría fantástica en la que asesoramos sobre el cabello, la belleza, tratamiento y te creamos una rutina. Y no solamente eso, sino que hacemos regalitos, ¿vale? Entonces, espero veros en el próximo video. Y un besito, ya sabéis Hair Hairbuster. Y luego, antes de irme, esto es muy importante recordaros lo que esto hay que ponerlo en un sitio muy alto si tenéis niños. Y luego que esto, por ejemplo, no es un alimento, ¿vale? Esto es un, es un complejo vitamínico, pero no es alimento, es decir, no dejéis de comer, ¿ok? <música>